monegros, la marcha BTT más multitudinaria de España 8.000 participantes, 100 kilómetros de pista en bastante buen estado Si pudierais elegir la bicicleta perfecta para esa carrera, ¿cuál elegiríais? Bicicleta de montaña de 29, bicicleta de gravel, suspensiones, qué tipo de ruedas, qué neumáticos Esto es lo que he elegido yo Dentro de la intro y os explico lo que lleva Básicamente es la misma bicicleta que he utilizado para el ciclocross, la Conor WRC Eolian de, de gravel ciclocross. La estuve utilizando durante este invierno para correr las carreras de ciclocross de Aragón. ¡Ahí va! Aquí tenéis el vídeo con el unboxing, ¿vale? Son los mismos componentes, el mismo cuadro, las mismas bielas, mismo cambio, 11 velocidades con un 10-42, plato de 38, ovalado. El potenciómetro aquí que no funciona, este potenciómetro no va. Y el grupo GRX electrónico de i2 con un cambio trasero del XT de 11 velocidades. La verdad que la bicicleta va muy muy muy bien. Ah, y el manillar de carbono todo integrado de la marca Pro. Impresionante. Pero sobre todo para la Orbea Monegros es muy importante la elección del neumático y de las ruedas. <risa> Pero me las estás enseñando para ponerme los dientes largos y que te las compre F F F o me ya, las ya, estás ya, enseñando ya, ya, ya, ya, para, para decirme mira me vamos a firmar un contrato de patrocinio por tres años y durante... patrocinio con condiciones si quedas primero te las llevas pero es que no voy a quedar primero ahí ¿eh? está el problema he montado estas ruedas de gravel de no solo ruedas perfil 45 todo de carbono interior de 25 y bujes T Swiss 240, la verdad que es una rueda muy rígida y muy ligera, 1360 gramos el juego de ruedas y sobre todo lo más importante el tema del neumático, era muy importante elegir el neumático porque en ruedas de gravel tienes más posibilidades de pinchar. Las 700 x 40 o 42 es más sencillo pinchar, más incómodo, coges peor los baches y sobre todo la última bajada me daba miedo. Los que van en cabeza de, la, de carrera corren muchísimo en la, última carre, en la última bajada, por eso hace falta agarre. Entonces, este neumático son las Michelin Wheel Race Ultimate, 450 gramos por neumático, que corre mucho, mucho y te da el agarre suficiente, por lo menos para poder aguantar en el grupo de cabeza. Sí que da un poco de miedo, que durante estos días va a dar lluvia, entonces habrá charcos y barro. Y ya veis el paso de ruedas tan fino que tengo por aquí entonces igual me toca parar y quitar barrico con el palo pues esta es la bicicleta que me he montado para competir en la Orbea Monegros espero que vaya bien y no haya problemas mecánicos, ya que con el físico otra cosa no puedo hacer espero que nos vaya todo bien, que no llueva y que Dios reparta suerte porque como reparta justicia, estamos jodidos antes de terminar, una observación y dos polémicas la observación habéis visto ¿Eh? qué pegatinas más guapas a, a tono con las ruedas En grasa, rotulación Muy buen profesional, ya me ha hecho dos juegos de ruedas Y aquí la bicicleta y le queda Niquelado, te pone las pegatinas Encima y queda como si fuera pintado Polémica La gravel, muchos dicen Que la gravel es una moda, que si no vale para nada Que si sí que se corre lo mismo con la bicicleta De montaña, tururú Ahora iba en llano A unos 38 por hora más o menos en, Con aire de culo para mantener 38 por hora, 40 por hora. Con la de montaña hace falta ir tirando de patas y, sin embargo, con la gravel te acopla bien al manillar y vas como como un tiro. Y la segunda polémica: la Monegros es una cicloturista, no es carrera para nada, lo sé, vale, pero el que gana Monegros sale en la tele, el que gana Monegros lo nombran en los periódicos y, bueno, pues siempre mola, ¿verdad? Eh, por eso, aunque voy a ir con todo el respeto del mundo y no me lo voy a tomar como si fuera una carrera, en el fondo es una carrera.